Bueno, pues ya estamos aquí otra noche más en otra carrera más de RRS, Railroad Spain. En esta ocasión tenemos la Open Series. Empezamos con la ronda 3 de brand Hunt. aquí con mi compañera en cabina ignacio negro ¿qué tal ignacio pues muy buenas noches eh, pues estupendamente además ponerse no sé de ver esta carrera ¿sabes? porque hemos ha entrado último ahora entrado con Coni, eh, otra vez eh, de un piloto a ver a ver qué pasa hoy después de la tremenda carrera la última carrera que tuvimos el pues, placer de ver con, con esa lucha con de marco a ver si hoy hay revancha Sí, hoy va a estar bastante interesante la cosa. <ríe> yo creo que, bueno, eh, se te, creo que te escucho un poco bajo. Eh, acércate un poco más el micro si puedes, o, o algo, a ver. un poquito. Hace mejor. Vale, yo creo que bien. Eh, de tal forma que nos comenten por el chat, de tanto de Twitch como de YouTube, que estamos retransmitiendo en ambas plataformas. Nos vayan comentando también los espectadores cómo se escuchan las voces. Y, y bueno eh, tenemos 32 pilotos en bar, en el server eh, mucha presencia de, de pilotos italianos del equipo balas sin racing tenemos a máximo a Gianpietro Bianieri luciano merlino un conocido en campeonato trrs manuel maxi bruno richo pepe casadio compañero de organización de balas eh, william verera Domenico Perrupato y Antonio Armiento. Una gran presencia de. Del país vecino. Y también tenemos por aquí algún ucraniano, a Sergi Yakinchuk. Estamos viendo también a Nuno Miguel. Eh, portugués. Eh, un Pavel Mukoni que seguramente dará batalla ahí en. Eh, posiciones delanteras seguramente esté disputándose posiciones de podio o incluso ganándola para ganar la carrera el piloto ruso Pavel Mukoni eh, está retransmitiendo seguramente también su en su canal de YouTube animamos a la gente a que a que se pasen a verlo eh, también tenemos a su compatriota ruso egor Sany y bueno ya nos vamos con los pilotos españoles tenemos a Alejandro Díaz Reina que que seguramente esté retransmitiendo en Twitch. Eh, animamos a la gente a que pase por allí, que está muy divertida la retransmisión de Alejandro Díaz Reina. Eh, David Valiente, eh, tenemos también a Roberto Gil del, del equipo FRT, Pau Alasá, Carlos Gallardo, Tomás Marchena, Juan Crespo del equipo. No me acuerdo ahora cómo era el equipo, perdón. Platipus. Platipus RT, es verdad. Es la su que siempre tengo. diurca del equipo racer Team. Eh, Jaime Dordio. Ismael Esteban. Antonio Merino del Cacahueter Team Oreca. Eh, Fran Bullón. Eh, Jesli. Enrique Muñoz. Eh, Enrique Muñoz del equipo racer Team también. Eh, Josep Bullosa. Esteban Maurel por aquí, eh, nuestro compañero de cabina, está en esta ocasión está en pista y esperemos que lo pase en grande. Max Lorente del equipo Virtual Racing Girona y Kevin Mill. Y además tenemos una parrilla super llena hoy, en ¿eh? un circuito tan, tan pequeñito va a estar muy divertido. sí vamos a ir eh, si quieres ponemos la tabla de clasificación y echamos un vistazo a ver cómo va para todo en este circuito de brand hans recordar que <laughs> va a ser tremendo 32 coches aquí en pista eh, muy comprometida la las batallas que vamos a ver que va a haber muy poco espacio con tanto coche y esto es lo más interesante porque estas eh, series que están orientadas a la, la, la filosofía de experiencia, así que en el bar en entre el, en el, en el tráfico y tener que andar con un poquito más de cuidado con el coche y con los que te rodean para no golpearte y para no caliente y sobre todo no tocar la hierba porque como es fácil tocar la hierba es un poco burro. Sí, sí, aquí al más mínimo de descuido, como te vayas al chinorro, eh, es muerte y. Bueno, muerte, en el sentido de que eh, vas a perder muchísimas posiciones, te va a costar mucho salir y, y va a estar bastante difícil. Además tiene pocos sitios para, los para adelantar y, y, y en los sitios para, para adelantar son muy comprometidos. Hay mucha gente que intenta adelantar ahí en, en esa primera curva derecha en bajada y si te sale bien te haces un adelantamiento precioso pero como te salga mal vas sí. con Vámonos con la tabla de clasificación que la tenemos aquí. Ahí tenemos a William a William Velera que está liderando esta, este campeonato de la Open Series con los GT3, con los Mallaren GT3. Pavel Muconi también muy pegado. De momento, la clasificación lleva dos rondas y Denis de Marco también está en P3. Juan Crespo, muy buena posición para el equipo de Platipulus RT y Urka, también. El equipo de, del equipo de Fanraiser Steam, Luciano Merlino, Carlos Barros, Massimo Maseroni, David Valiente y Domenico Perpato cierran ese top 10 en la clasificación general. Vámonos a la clasificación de equipos y nada, y liderada totalmente por. Por balas sin Racing, cuando nos vamos a ir ya con. <coughs> Yo creo que nos vamos a ir ya con la clasificación. Y.. que va a dar comienzo. Clasificación de 20 minutos. Se ha aumentado la clasificación unos 5 minutos más de lo que era en principio. Al principio eran 15 minutos, pero Uf, bueno.. Eh... Todos a la vez. Sí, ya te digo que recomendamos también a los pilotos que, que mantengan bastante distancia ya que en 32 pilotos en pista en Brands Hands es un circuito demasiado pequeño para, para no molestarse si hay mucho tráfico y lo, lo correcto es mantener distancia con el piloto de delante para que no, para poder marcar una vuelta óptima. Ah, bueno, eh, tenemos eh, en cabina a Modes también, que no me, ni me había enterado. Hemos los sonidos. Buenas, qué ha, tal, con las en la mano. Sí, ya te digo. <risa> Lo tenemos aquí sentado sí, al ¿verdad? lado y, y dice radio mascarilla, el colega no está tocando aquí con las manos la mano al descubierto y bueno. Sí, sí, pero, pero ya ha cogido una vida, eh, no, vida. Esto mueble bar que no falle. Ahí está títelo, títelo, títelo. Sí, pues oye, pues esa, esa lata de medio de medio litro es mía, ¿eh? esa no, no te la vayas a beber. No, no, la mía es la Haine de atrás, la grande. Yo que bueno, vale. mayor, Pues nada, estábamos comentando que sí que son 20 minutitos de clasificación de lo hemos aumentado un poco para que les resulte un poco más cómodo, ¿no? A los pilotos eh, poder. De tener más tiempo y marcar una vuelta óptima debido al tráfico que hay, que son 32 pilotos en pista. Y, y bueno, en un circuito como Bramhans eh, va a haber mucho tráfico, tanto en clásico como en carrera. Eh, carrera de 40 minutos y, y nada, diversión asegurada, como siempre. He entrado un momentito ahora también en la, en la sesión de práctica, como la semana pasada, pues para, para ver qué estaban notando los pilotos. Y sí, sí, realmente hay una cantidad de tráfico impresionante. Eh, y si un piloto falla, es difícil que el que va cerca o detrás no no, no reciba ningún, ningún susto o, o que por el frenazo no pierda el coche, etcétera Es realmente complicado, ¿eh? Pero bueno, esta también será una de las gracias de, de hoy, ¿no? Prácticamente este circo romano estaba... Y una curva constante, sí, realmente... no bueno, tiene la retilla, sí, la retilla te da tiempo a a respirar un poco. Y bueno, tengo puesto el trap map y <risa> no hay ni un puto hueco eh? <risa> en el circuito donde rodar tranquilo. Juan Crespo yo diría de que de, de, de, de, es el único piloto que estoy viendo en, en el trap map que se está dejando bastante espacio con, con el de para... bueno, tampoco sabemos si vendrá en tiempo. Ya tenemos los primeros tiempos, los primeros las primeras referencias. Ese 45-6 que marca Alejandro Díaz Reina, le ha salido una vuelta bastante buena. Eh, 45-8 para Pavel Muconi. En 46 están rodando... <risa> ya empezamos, 14 pilotos. <risa> y nada, pues eh, esa es la clasificación. 14 pilotos rodando en 46. Bastard, estaba, comentando antes que, que estaba comentando antes que, que el, en el chat de, de Telicol intentaron a ver si podían llegar a una especie como de acuerdo, y salir por tandas, y, y, pero un poco más ordenado. Sí, pues lo estamos viendo. Pero que no, Por eso digo, que no ha surgido mucho efecto a la propuesta, porque además es que han salido todas a la vez, están, uf, después de meta sí, yo me 20 minutos sí, 20 minutos son 25 vueltas claro, te da tiempo claro, a hacer claro. o sea que tienes que encontrar un buquetito en algún momento vamos al final hay que hay estrategia también en clasificación vale que no se trata de, de coger el volante y dar gas esto se trata de bueno es un rey run es un simulador y o intenta asemejarse lo máximo posible a la realidad y, y al final hay también estrategias en eh, clasificación, en carrera, eh, bueno, eh, aparte de dar gas y el trazado hay muchos factores como el tráfico, como es el de neumático, como es la estrategia de bueno, gasolina, ¿no? la, todo, todo, es que todo influye un poco y, y bueno, y se trata de eso también. ¿no? Eh, yo creo que en 20 minutos, que es lo que estaba diciendo Modes, tienen tiempo para suficientes puertas como para, para dejarse hueco los unos a los, a los otros. Y, y nada, lo que pasa es que, claro, también hay muchas veces que, que quizá haya un piloto que esté dejando hueco con respecto al delante y venga otro y lo adelante, y entonces ya se le cuela adelante y al final es bueno, un poco caótico ese, ese aspecto bueno también el circuito esto tiene una particularidad es, decir, es un poco más permisivo con los softs no más softs los que los, no lo que los de las curvas eh, deja que meta sensacional eh, sí eh, me gustaría que nos comentaran algo por el chat de YouTube o de Twitch eh, a ver qué tal se escucha la voz de, de Ignacio la voz de Modes y, y mi voz para para corregir algún el problema lo que sea. Yo que... A, a ti Ignacio te escucho un, pelín, un pelín bajo, no mucho, pero. Sí, como es, que es en el final... Discord me tengas. Me estás transmitiendo mi, mi voz a través del Discord, sí, pero... es posible que me tengas un poco bajo de volumen. Yo no tengo subido a tope. Ya, sabes, espérate, igual son las cámaras de, de Reynolds que muchas veces hay cámaras que. Hay circuitos en los que las cámaras están más, más pegadas al, al tráfico, a todos los coches y, y se mucho escuchan llama. mucho más los motores y todo eso, sí. Puede ser. Bueno, impresionante ¿eh? esto, es la posición eh, 26, están todos los pilotos en un segundo. Sí, la verdad es que hay que decir también que al ser un circuito muy corto, eh, son, vale. menos de, bueno, son menos de un minuto y bastante menos. <ríe> eh, cuanto más corto, menos diferencia hay. Eso sí, en es vale, North Life, esto sería pues, diferencia de 5 o 10 segundos. Pero bueno, aún así es lo que se pretende con este circuito y, y máxima igualdad que va a haber. Imagínate rodando en esos tiempos. Eh, va a haber curvas con dobles paralelos, con triples paralelos, con freeway ahí con cuatro coches ahí intentando por la misma posición. Vamos. Y son 40 minutos. Sí, 40 minutos que en los que yo creo que se van a distanciar poco. Luego también habrá algún doblado, ya que hay pilotos como Pavel Muconi. Eh, estoy viendo que Denis de Marco no está en el servidor. esto te iba a decir que no le veo es una pena momento no, no. igual no podría correr hoy o algo y, y se va a perder muy buenos tiempos los 10 los primeros a roberto gil ha conseguido encontrar un hueco que ya he visto en el entreno que tenía bastante buena vuelta eh, piloto de fan races y team y, y ahí lo tenemos ya está octavo y.. Y a ver, porque también esta carrera creo que va a depender mucho también de, de, de la suerte de que no, ya no un incidente tuyo, sino lo que decimos, ¿eh? que, que esquivando a alguien no tengas algún problema y yo lo que he visto es que también que este circuito que es prácticamente una curva constante uh, con, con las nuevas físicas estas de ensuciar las ruedas, la verdad es que si, que si ensucias el coche lo pasas mal bastante, bastante rato, ¿eh? casi, casi una vuelta larga en recuperar el coche y sus prestaciones, y vamos a ver, porque esas diferencias de ritmo también pueden ocasionar, pues bueno, sustos o incidentes. Sí, tío, eh, no es bastante exagerado el el agarre que pierde cuando pasas por, por la hierba o por el chinorro, y luego incluso en recta al dar gas a tope te, te cubre muchísimo. La, las curvas son locura y lo que tú dices ¿no? es que te tiras por lo menos en este circuito seguramente una vuelta por lo menos para tener volver a tener la adherencia que tenía antes de pasar por, por el tramos bueno 40 minutos que nos esperan eh, ya están marcando yo creo que ya habrán marcado sus mejores tiempos ahora ya intentarán bajar alguna décima a los pilotos ya tenemos tiempos de referencia como el de Pavel Mukonin 45-5 45-6 para Luciano Merlino y Alejandro Díaz Reina. Eh, 45-8 para Antonio Merino, Bruno rizzo Carlos Barros, Pepe Casadio. Sí, y Pepe Casadio. Eh, 45-9 para Juan Crespo, Roberto Gil, Jaime Dordio, Tomás Marchena. Es <risa> que hay mucha igualdad, es que la de misma décima están rodando 3-4 pilotos. en 46-0 también está David Valiente, Ismael Esteban, Carlos Gallardo, Diurca eh, Egor Sanín también. Bueno, bueno, no barbaridad. Reforma un poco lo que comentábamos antes: que este circuito tampoco es, eh, es. No es tanto como para pilotos rápidos como para pilotos hábiles. El, el, los, eh, los tiempos que, que, que marquen eh, vienen vienen determinados por la, por la habilidad que tengan para trabajar estas cosas y sobre todo en las charlas este eh, eh, es lo que les comentaba antes no estás todo el rato con el volante girando a un lado al otro a un lado al otro para hacer es, es un carrusel Sí, pues, pues fallos, eh. yo creo que vamos a ver muchos autofallos eh, también de, de los propios pilotos, porque es eso es un circuito muy machacón. Estás cada 45 segundos repitiendo las curvas y, y por lo que vemos aquí van todos al máximo máximo de lo que dan. Prácticamente las vueltas de carrera van a ser vueltas de pole y ahí un pequeño error sí que va a salir carísimo porque te van a pasar 10 o 12 o, o 15 te van a pasar de golpe además en este circuito no sé si os pasa a vosotros pero a mí me pasa una cosa en la reja de cena, porque me parece que, que ah, descanso un poquito de la igual bueno, y, y, y tienes un momentito la concentración y ya tienes ahí la la el, la, el la marrón de sí, a mí me gustaría, me gustaría saber también el desgaste neumático de neumáticos que tendrán los pilotos porque en 40 minutos este campeonato lo hemos ajustado lo lo máximo posible para que que lleguen justo de goma, incluso hay pilotos que hemos visto que han pasado por línea de boxe, Entonces, en 40 minutos este trazado, yo creo que no va a permitir a los neumáticos re, eh, refrigerarse mucho, porque eh, excepto la recta principal de, de meta el... todo es curva. Además, eh, yo estaba viendo un poco la práctica y sí que he visto a pilotos eh, ensayando entradas en boxe en las carreras de, de entrenamiento. Sí, y sí ¿no? que he visto a pilotos haciendo vamos. Por, por lo menos probando a ver a ver si, si les llegaba mejor el neumático si se podían ganar algo es muy probable que la rueda delantera izquierda realmente sí, no sea capaz sí, sí, de, sí. de aguantar porque es que es un estrés constante el que va a tener la rueda esta van a sufrir van a sufrir bueno igual si vemos una carrera esta vez con paradas pues uh, Igual podemos tener sorpresas estratégicas o una carrera interesante. Sí, a mí me parece sentido. muy bonito también eso, la, la ventana abierta a la estrategia, ¿no? El, esa posibilidad que tienen los pilotos de poder par, pasar por Bose o no. Normalmente, eh, casi siempre es eh, bastante perjudicial pasar por Bose, pero bueno, dependiendo de la duración de la carrera y dependiendo del caste que sufran y los tiempos que puedan marcar con buenas gomas y los tiempos que se marquen con goma gastadas pues bueno pues ahí está la gracia y, y en alguna carrera hemos visto algún piloto que, que ha pasado por se ha hecho top steam brutales de tiempo no ha tenido ningún fallo y ha optado por, por ganar la carrera normalmente ya os digo que que normalmente lo que pasa es que claro este boxe este este pit lane tampoco creo que se que se o sea, que se gaste mucho tiempo ahí pasando por re, re, cambiando gomas porque <coughs> sí que es verdad que los GT3 eh, tardan muchísimo tiempo en cambiar gomas pero si es nada más el eje delantero el la, el pit lane es bastante corto y no sé no sé veremos a ver las diferentes estrategias que llevan los pilotos pues sí, porque también será muy importante um, cómo salgas de, de, de boxes, porque realmente si tardan más de 45 segundos ya vas a, vas a salir a vuelta perdida. Y si te encuentras en un sitio de tráfico de tu ritmo, muy bien, pero como salgas en una zona de tráfico más lento que el tuyo, pues recuperar esas plazas igual te resulta un, un suplicio y hoy puede estar muy bien eso en, en ese sentido ¿no? que igual sí que realmente hay pilotos que directamente pues no llegan porque porque no les dan las ruedas o sea si hay un piloto agresivo puede ser perfectamente que, que no llegara luego también hay que contar eh, con el tráfico que tú puedes ir muy rápido a una sola vuelta pero si vas a tener tráfico no ruedas solo o sea estás detrás de un piloto en este circuito es bastante difícil adelant el adelantamiento yo diría que la única bueno, hay varios puntos de adelantamiento pero si defiende bien el delante quizá de en la primera curva en la frenada de la primera curva y, y también una curva yeah. un poco rara un poco chica la paella la paella sí, del puente si, la lenta si el otro defiende bien si te mete por el exterior no lo muy va a poder adelantar porque luego viene otra curva muy seguida entonces al tener las curvas tan juntas muy muy muy complejo de adelantamiento o sea que que no sé yo creo que la estrategia óptima será conservar goma y aunque vaya un poco lento pero mantener esa posición defendiendo bien y y, pues y ahí estará la gracia pues sí pero bueno, va a ser una carrera hoy visualmente muy entretenida porque va a haber tráfico un montón. Seguramente me creo que habrá algún incidente de más, lo que digo, causado por, por errores, por, por coches que van a por el medio en esa pérdida de control. Habrá ese tipo de errores por por esta densidad de tráfico. Pero bueno, es hoy los, los dos lados van a ser este, este gran importancia. ¿eh? Sí, Muchísimo. esperemos que sobre todo la, la salida, la primera vuelta, esa primera vuelta que hasta que no se, se pongan ya uno detrás de otro los coches no tengan muchos incidentes. Y a partir de ahí, bueno, ya los incidentes que sean ya son un poco más eh, normales, ¿no? De incidentes de carrera quizá y, y incidentes de dos coches o lo que sea. Pero la primera la primera vuelta sí puede ser más conflictiva porque pueda ser... Cualquier incidente se puede, tiene muchas posibilidades de ser un incidente masivo y, y perjudicar a muchos pilotos. Mm. O sea que prudencia para los pilotos y, y nada, y disfrutar de, de esta carrera de 40 minutos que yo creo que va a ser tremenda. Vamos. Pues sí. Oye, el interesante. Macho. La verdad es que en la zona esta de la, de la chicane final, justo antes de llegar a esta curva que vemos ahora de entrada meta. Ahí este coche, hay un momento en que va bastante, bastante suelto, ¿eh? o sea, cuando haces el cambio de peso de esa chicane que vas gas a fondo, sí. eh, por lo que he podido ver cuando he entrado antes, el coche no, no va nada aplomado, o sea, notas mm, mucho deslizamiento, mucha ligereza, y, y en esta frenada que están haciendo ahora de la última curva, la verdad es que ahí ya hay algún bache, algún cambio de rasante en el que el coche, eh, la verdad es que se nota peligroso peligroso y, y es lo que te comentaba ahora Fran no que eso solo pues es llevable cuando tienes un coche por en medio detrás o delante la verdad es que todo se complica mucho sí hay que tener mil ojos y sobre todo porque a ver, estás per puedes perjudicar a llevarte puesto bueno siempre es como <ríe> el conducir sin, sin, sin, sin cinturón no en la vida real bueno pues tú puedes matarte si quieres lo que sea pero al final va a sufrir muchas muchas familiares por ti también ¿no? por tu puto egoísmo y si lleva a alguien a bordo del coche pues por lo menos que se ponga el cinturón y mátate tú solo pero no, no te lleva a nadie por delante sí, cualquiera... además en esa curva que comentaba que comentaba Modes, ahí hay un, suele haber un cambio de marcha que como no lo, no seas muy preciso ¿Eh? Te, te vas hacia afuera o te o trompeas hacia adentro. O Entonces, sea, tienes ahí un microsegundo en el que, mmm, como no lo cambies en su sitio, sí, eh, puedes sobrevivir al subvirar dependiendo de dónde metas la marcha. Yo creo que este circuito, de dentro de lo simple que es, eh, tiene unas curvas muy técnicas en las que se puede ganar mucho tiempo o perder mucho tiempo si no lo hace realmente bien. le doy un dato: fue la primera vez donde yo corrí contra ti. Sí, no. ¿Hay eh, en algún rank <ríe> con los NSU? Algo. Sí, ya, ya. No, <ríe> no si nada, una pachanguita pues, con los NSU. Me acuerdo que <ríe> los rankers han explotado este grupo con los NSU, madre mía. Joder. Bueno, pues mira, no nos hemos dado ni cuenta que ha terminado la clasificación. Y al final para Pavel Mukonigue con 45-5 y solo a una décima, Luciano Merlino y Alejandro Díaz Reina, que vamos, casi clava el, el tiempo de Luciano. Y Gian Petro, ¿cómo es este? Benieri. -Pietro Benieri en cuarto lugar. Ahí tenemos el piloto italiano de balas Racintín con un 45.7. Carlos Barro, el piloto portugués de Plating con un 45.7 también. 45.8 para Antonio Merino, Roberto Gil, Egor Sani. En 45.8 también. Pepe Casadio, Juan Crespo ya en 45.9, Tomás Marchena. 59 también, ya los demás pilotos ya en 46. Muy reñida la, la tabla de clasificación, bueno, y y recordar que tenemos aquí en, en cabina a dos invitados especiales, para mí es un placer compartir retransmisión con ellos. Por un lado tenemos a Ignacio Negro que que le tengo mucho cariño también por es el, el artífice de los vídeos, intros, créditos y demás que veáis por aquí por la retransmisión. Eh, nos ha preparado ahí, en este confinamiento ha aprovechado el tiempo y nos ha preparado una serie de vídeos que eh, tenemos. No el tenemos tarea ahí para.. para. vamos, para cuando no esté si en algún momento no está muy bien ¿tien? y también Hombre, tenemos a, mucho tiempo. a nuestro compañero de organización a modes games el encargado de la handbag el creador de la handbag esa, ese de torneo que que está siendo tan trepidante y con el premio tan suculento y bueno también es el, el creador de todos los banners eh, en colaboración con roberto gil y, nada el diseño de RRS se debe mucho y en parte a, a modes Games yo os doy muchísimas gracias por toda la colaboración bueno ya sabéis que soy de la casa y, sí, y nada gracias a ti tío. Sí, gracias gracias a, sí. y a, a la organización eso es que nos incentiva para colaborar y, y para aportar pues lo, lo que podamos aportar si sí, a base de dinero de no será porque ya te, ya te digo no, amistad la que quieras dinero poco me sumo me sumo a las palabras de Ignacio que y tanto hay que, hay que colaborar poniendo, en lo que mínimamente podamos me está poniendo aquí mi hermano en el chat de YouTube nene que se te enfría la pizza y, bueno eh, un saludo para Jesús Huerta, que está por aquí nos saluda. Eh, un saludo también para domenico Perrupato, que es un habitual de nuestros campeonatos, el cual está corriendo, si no me equivoco. Sí, Doménico Perupato de Balas, así está ahí. Eh, Bauer también, 10 muertos dice en la primera vuelta, desde eh, el chat de Twitch. Y nada, y Denis de Marco también nos saluda y a, dándole ánimos a, a Tim Balas. Esto al puntito, ¿eh? Bueno, ahí teníamos a un Pavel Buconi que creo que estaba ensayando la salida. Es muy importante esa primera curva debido a los incidentes que puede haber y muchos pilotos que han salido de boxes en este warm-up probando esa coma al frío y bueno a ver qué todo salga Ese carburante, exacto. Efectivamente, claro. En clase, normalmente los pilotos van con el combustible de bastante vacío y, y ya en warma si pueden probar esa primera vuelta con los neumáticos fríos y el, el combustible a tope para, para ver el peso, la distancia en la que tienen que frenar y, y demás. Bueno, pues esos pilotos que ya van accediendo a parrilla. Bueno, pues tenemos bueno. ya el comienzo de de esta tercera ronda de la open series de con el McLaren GT3 aquí en Bramhans y, y nada, vámonos a poner la cámara fija que es la que me gusta a mí para en esta primera vuelta ir, ir viendo a todos ir pasando por la misma curva y ampliar el, el la visión ¿no? de todos los pilotos pues si sí, veamos todos en esas primeras vueltas cómo se desempeñan a ver, qué faltan, y cómo no se, se va ahí. haciendo la curva, de esta primera curva va a ser hacer... va a, a, va a la decisiva. la parrilla llega hasta la última curva ¿eh? y se me ha frito eh ojo oh, que nos vamos venga bueno pues ahí tenemos la salida Fija, fíjate que todavía hay pilotos en la última curva eh <ríe> súper pequeño o se ocupan prácticamente medio circuito la parrilla que tenemos pero vamos parece no ha habido ni coyunes en principio vamos a poner el trap mac aguantar más tal ese acordeón de coches Oye, ahí en el, el trap pequeño, pequeño toque bueno toque de el momento lo... veo a luciano merlino que le ha ganado la posición a Pavel Muconi muy disputada esa primera plaza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 Reina ha tenido ahí un trompeo al largas ahora mismo. Bueno, pues Juan Crespo ahí recupera una posición justo de detrás de Egor Sanin. Eh, Juan Crespo, el piloto de Platipus RT, quinta posición y, y ya nuevo paso por línea de meta. Fíjate en día Reina el error que ha tenido y se ha ido a la posición 27, O sea. Sí, ahora mismo están todos los pilotos muy juntos y como tenga subimos un ostra con un trompo eh, pierde muchísimas posiciones y que se que mantiene ahora mismo está en posición 26 tendrá una carrera de, de remontada de hecho Fran Bullón que se ha ido ha tenido, ha tenido algún pequeño problema ha recuperado ahí alguna posición Alejandro Díaz ha superado también a Esteban Maurel y bueno yo creo que tendrá una carrera de remontada en estos 40 minutos pues si sí, tiene bueno, no tiempo de sobra a una parrilla de 25. Efectivamente, ha... claro. También no se es.. lo ha tirado trabajo. No es lo mismo también hacer un top 10 un top en una parrilla de 30, de 30 pilotos que hacer un top 10 en una parrilla de, de 10 pilotos. <risas> <risa> dímelo a mí hay otro poquito de deslizamiento la típica coña ¿no? cuando, estamos, eh? cuando estamos de entrenamiento y estamos tres haciendo un simulacro y bueno y dice que, bueno pues, no ha estado tan mal llega llegado tercero no pues, pues <risa> carlos barro super pegado a Antonio Merino Les está preparando el adelantamiento para superar al piloto de cacahuete Tingoreca. Ahí, ahí lo pequeño ay. toque se mete por el interior, no tenía paralelo yo creo. Ha sido tenía pero ha sido ha levantado. Y se a los dos. Pues sí y Bastante error propio ¿eh? de momento. Lo que hemos visto en realidad, o sea, ha sido sí. los propios pilotos que han perdido el coche. Y ver no, pues Pavel Mucone, que continúa pegadísimo a Luciano Merlino en eh, octava posición. También tenemos a David Valiente del equipo Platinus RT pegadísimo a Carlos Barros que está en P7 disputándole esa posición. Y tenemos un trío de coches bastante guapo eh. había muchos grupos trío grupo de cuatro o cinco eh. sí que es verdad que está pasando por aquí un poco por delante Juan Crespo con esa esquina peculiar negra y las bandas rojas pues sí, sí, claro, bien, de muy a distancia sí hiciera el grupo, no sé si Roberto Gil o, o, o Marchena, no, no sé quién, qué amarillo de los dos es, porque sí, naranja. Es sí, esto es Marchena, el tomar naranja tomar. que está pegadísimo a, al otro naranja de Roberto Gil. Sí, sí. Roberto Gil que ha tenido buena salida, se mantiene ahí en P9, no es fácil con tanto tráfico. Y, y bueno, 40 minutos, 35 minutos ya para la finalización de esta tercera ronda de la Open Series que tendrán tiempo suficiente como para imponer su ritmo. Mirad, tiene la luchita ahí sí, con ahora Carlos Gallardo y Jakinschuk en posición 15 y 16. Y ahí tenemos eh, el piloto de eh, Pro Formula y Sports eh, Sergi Jakinschuk con esa skin roja pegadísimo al piloto de Platycus RT Carlos Gallardo. 15 y aquí cuando se punto para el campeonato y intentando adelantar al piloto rival, compañero en pista, siempre con competitividad pero con deportividad y limpieza. De y ahí los coches en cabeza intercalados de nacionalidad. De ¿de sí. dónde es? Es, uh, ¿es ruso, eso. Eh, eh, Alexander menkov lidera este grupo de que es ucraniano, luego está Carlos Gallardo que es español, Sergiy Yakimchuk eh, ucraniano, Jesli también viene por detrás español, Pepe Casado italiano. Tenemos aquí un buen grupo. Cuando nos vamos a ir con Pavel Mugolín, que está pegadísimo ya a Luciano Melino y yo creo que ya va a aprovechar a estos doblados que tienen delante para para ver si le puede disputar esa primera posición. Muy complejo rodar. Ellos, el ah. va, a sacar, va a sacar España ¿eh? ahí, ¿eh? ¿eh? De verdad, re, realmente difícil rodar en los mismos tiempos y un circuito tan revirado eh, poder adelantar. Complejo, complejo. Vemos a Muconi que lleva lleva daños aerodinámicos. Eh, de, esto, de este grupito de cuatro de cabeza es el único coche que vemos. Uy, aquí tiene. Mira, entra boxes ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya, Uh. Uh. Bueno, Ahí hay un cuarto cruzar meta. Sí, ya. ha impactado otro. <ríe> Madre mía, la, mí la, me voy escribiendo por es aquí por el chat. Un... Madre mía. Y hay doblados, ellas ¿eh? se están encontrando doblados y la trazada, entiendo que con el ritmo que llevan eh, y el bueno, el desgaste un poco acelerado, pues, pues cada vez seguramente necesitarán más y más ancho y cada vez será más difícil también adelantar con cierta seguridad. Ah, la verdad es que el Charlo Merlino sabe hacer carrera muy seria y, y no se lo está poniendo nada fácil a, a un Pavel Mukoni que, que quizá tenga una décima más pero no se lo permite eh, Luciano y bueno aquí en vemos ya también eh, vemos en tercer lugar a Egor a Sani el piloto ruso también y Juan Crespo que está muy pegado a él eh, en cuarto lugar Oye, le está recortando le está recortando de sevilla de sevilla le, le tiene ya ahí le tiene ya ahí a la vista no creo que tarde más de un par de vueltas sí, sí, en pegarse al sí. lo que tenemos que buscar el para el nos ponen respecto a, a, a merino eh, no va tan pegado como sí. si pues, sí, mira, mira, ahí, ahí sí, bueno yo creo que en, en todos los circuitos pasa eso no que cuando está rodando a los mismos tiempos aunque sea el mismo tiempo pero dentro el, de los sectores hay alguno que va un poco más rápido un poco más lento en cada curva entonces sí que es verdad que vaya un poco tenga ese efecto acordeón de separarse un poco y acercarse nuevamente no siempre habrá curvas que las tome un poco mejor Luciano y habrá otras curvas que la de Pavel le, le gane. No puede ser el catéter, a lo mejor está conservando neumáticos, eh, quizás. Por lo Es más agresivo que siquiera. Sí. Sí, aquí eh, la temperatura no, no creo que baje mucho. La temperatura de los neumáticos y la degradación se ve afectada por la temperatura. Ué, ué, ué, ué, ué, cuidado con Pavel Mukoni que trompea en esa última curva. Nos vamos a quedar con él a ver si no pierde muchas posiciones porque se ha ido... Bueno, pues ahí lo tenemos superando lo este es por... que te comentaba que te comentaba antes. El, el, el cambio de marcha de Francisco puede terminar en la dieta bueno, pues para el ha perdido ahí dos posiciones con respecto a, a su compatriota Sanín y, y Crespo. Pues oh, sí. Mira, va adelante. Uy, está ahí un paralelo. Batallando con Crespo. Ha intentado el exterior en esa curva que es muy difícil. Eh, creo que su compatriota le ha dejado paso para que tire él. Y, y ahí tenemos los dos, los dos pilotos. No sé si serán compañeros de equipo. Oh, parece no con la, con la skin Ah no sí, Lleva mismo skin sí, no sí, sí, la misma 55 y, y bueno nada los dos pilotos ya acechando ahí detrás a un Juan Crespo que está haciendo muy buen comienzo de carrera En segunda posición En, ¿En segundo lugar posición, ahí por... luchando por posiciones de podio y me alegro muchísimo por él Esperemos que no tenga y ningún qué vida problema me da, ¿eh? porque de, de tarde estar dándole ahí batalla a Moconín, al, al pilotazo Moconín, eh, tiene que ser, <ríe> tiene que ir con los nervios en tensión Sí, bueno, el Gorsanín también está rodando bastante bien. Y, y bueno, y a Pavel Mukoni, ¿qué vamos a decir de Pavel Moconín? Que está ya pegadísimo al culo de, de Juan Crespo, veremos a ver si Juan Crespo es capaz de, de aguantar los, los ataques del piloto ruso. El que sí se ha quedado un poco más tranquilo ahora es Luciano Merlino, que está rodando solo en primera posición. Y yo creo que va a dosificar, va a tener tiempo para dosificar esa de distancia de Juan Keres por siete segundos. No sé si Pavel o Juan pudieran tirar suficiente como para. Uh. Uh. Pavel va demasiado uh, al uh, límite uh. y está teniendo muchos fallos como en la última carrera, no en la primera carrera, creo que tuvo también muchos fallos suele pasar eso que cuando haces un error y te vas para atrás en realidad ya ibas al, al 100% o al 99% y quieres recuperar yendo al 105% y, y eso a veces funciona una vuelta o dos pero en tres o cuatro vueltas te genera sobre temperaturas te genera problemas de ruedas y luego cometes un error que acabas uh, bueno, pues cargándola más eso es muy típico que pase que que quiere recuperar a cualquier precio y el, y el coche ya iba al máximo o al ritmo máximo. y Luego vienen los errores. Ya bien lo aguantado Juan Crespo ahí, eh. aguantado ahí en esa curva. Ese grupo secundario es que este puntos aún, eh. muy bien. sí sí aquí hay segunda ahora mismo hay seis piloto está liderado por Juan Crespo en segunda posición. Detrás de Egor Sani, tenemos a Antonio Merino, Carlos Barros, Pavel Muconi, David Valiente también no se sé, distancia de Pavel con y un grupo muy guapo muy, muy bueno. sí. vamos a ver quién, quién gestiona mejor ese desgaste que comentábamos y esa conducción pues más más movidita de, del coche cuando va evolucionando a, a Juan Crespo echándole luces ya al piloto que van a doblar con la skin <risa> roja a, a más de 500 metros le está echando las luces ya <risa> sabiendo <risa> que lo que trae Hombre, detrás si, si, eso te iba a decir que si yo ya llevas detrás lo que tengo madre mía <risa> y, va, y va con la bocina del camión intentaría <risa> uh. o sea, que, ya que no da tiempo no da tiempo a hacer el paralelo Va pegadísimo, estos o seis pilotos de... yo creo que David Valiente ahí no se descuerga de este grupito. Y tenemos a Carlos Barros intentando el paralelo con Antonio Merino. Se coloca por el interior. Sí, sí, sí. Muy buena frenada para Carlos Barros y le gana la posición, creo. Uh, pedazo de adelantamiento. Bueno, cuidado que trae por detrás a Pavel Muconi que está intentando también el adelantamiento con respecto a Carlos Barros. Ah, vale. Es que Pavel Muconi también ha adelantado a Antonio Merino. Sí, sí. Aprovecha el tipo, el Pavel, Pavel tiene ganas de volver a liderar ese, este grupito y a ver si es capaz de tirar él para hacer, evitar porque Merlín no se está escapando se está, está rodando solo, está, está rodando cómodo seguramente y va tirando. ahí, pues, paralelo, ahí míralo, de míralo. Egor y, y Juan y le gana la posición Egor. Bueno, bueno, bueno. Y Pavel Muconi bueno. por el exterior, no me lo puedo creer, que gane la posición. Pues, que Juan Crespo, madre mía, Fran, qué pedazo de, de, de adelantamiento exterior por ha hecho el este exterior, hombre Y ahora por el interior acaba de ganar la posición. Madre mía, exagerado Pavel Muconi. Sabemos de las maniobras trepidantes que puede hacer este piloto con el volante pero, pero le está, está pecando un poco de regularidad aquí quizá madre mía es que, es, es que va muy fuerte es que va muy fuerte si sí, yo pensaba que si sí, iba largo digo ya la ha vuelto a cagar y no no él, eh, ha aguantado el coche por el exterior perfecto qué horror, ya igual ha movido algún punto de la... Gestió, ha Gesticulado un pequeño tique en el meñique. Bueno, pues la verdad es que ahí tenemos a, a Carlos Barros que ha perdido dos posiciones con respecto a los pilotos rusos. Juan Crespo también ha perdido dos, tres posiciones. Antonio Merino también ha perdido alguna. Y muy pegados todavía este grupito. Ahí quitándose del medio algún piloto doblado. Con, de buena manera, la verdad, es, se ha apartado bien y. Bueno, el piloto doblado, por lo que veo, eh, va a boxe, entra a boxes. Sí, ya estamos casi en el ecuador de la carrera. Faltan 23 minutos para la finalización de esta tercera ronda en Brand Hans Y de momento estamos teniendo un comienzo de carrera brutal. Vamos, muchísimo intercambio de posiciones eh, con la dificultad que requiere este circuito. y. Yo pensaba que no había tantas zonas de adelantamiento, me están descubriendo zonas nuevas, pilotas como Pavel, <ríe> siempre se aprende a sí, sí, sí. Ese es, es adelantamiento ahí por el exterior ha sido, vamos, para para enmarcar. Sí. Sí. A ver, eh, la maniobra sí, eh, vale, cuando lo hace Pavel Muconi, vale, pero... Sería de estas maniobras que podría, podríamos decir perfectamente que no, no intentéis esto en vuestras casas. porque exacto, exacto. Normalmente de 100 salen 99 veces, sale que te lleva el coche por delante o te abas tú el resto. O te... Pero bueno, viniendo de Pavel Muconi, no, no vamos hola, a poner pilotos nivel. en parrilla que sean capaces de hacer este tipo de cosas. Sí, la verdad que. Y bueno, y se lo ha hecho pues tanto a Juan Crespo que es un piloto bastante rápido con el cual me siento bastante identificado y a Carlos Barro el piloto portugués que también está haciendo muy buena carrera en esa cuarta posición y están rodando a, a ritmo realmente bueno o sea que que no se lo hace a un doblado ni a un... no no no no no vamos a adelantar a, a, ese, a ese piloto que, es un, un piloto que, que da mucha tiene pantalla. mucho mérito sí a lo mejor vamos sí, sí, sí, a no te... la parte intermedia. Bueno, tenemos ahí a Antonio Merino, Pavel Muconi. ¡Wow! Pavel Muconi, uh, otra vez Pavel Muconi. Otra otra no, no, ha, ha sido. Sanin, Sanin, ha sido, Sanin, Sí, ha sido Egor Sanin. Que por cierto quería comentar que el, el dúo ruso liderando la carrera, bueno, liderando en segunda y tercera posición. Realmente están recortando tiempo a Merlino, lo que comentábamos. Uh, se, ha, se ha roto la tendencia, mirado un paro tres de vueltas y hemos pasado de los 9-10 segundos ahora que está a 4,5. Hay 8,5 más o menos. O sea que está recortando y vamos a ver que si es capaz de alcanzarlo en algún momento. ¿eh? Si sí, Roberto Gil se ha unido al grupito este de. Bueno, Carlos Parro ha tenido Cuidado. también algún incidente. Eh, Roberto Gil ha adelantado posiciones. Eh, por la no, la... no. Carlos Barros está parando en box a, a, a media carrera. Está parando. O sea, habrá bastante estrategia entonces de, de parada, por lo que me parece. Pues efectivamente. Pues tenemos ahí a Carlos Barro. Madre mía, pues. Pues bueno, si hay algún piloto que se atreve a no cambiar, vamos a ver cómo lo gestiona y si sale a cuenta pero ya vemos que pues, seguramente a este ritmo tan fuerte que van pues no es lo mismo que una carrera bien gestionada a veces la carrera te obliga pues a, a eso a darle darle darle y gastas más ruedas de las que te pedías y bueno, bueno, la vamos a ver en la parte intermedia tenemos al piloto ucraniano Sergiy Yakinchu del, del equipo Pro Formula y Sports pegadísimo a, a... al integrante de Ferrari Racing a Diurka esa novena posición es eh, muy disputada y, y sí, están rodando juntos es desde hace y bastante, atrás, bastante tiempo. Eso claro, pero, pero, pero, pero a Pues sí, eh, ¿Y bueno, me voy también problema, con Antonio Merino, que está, está, está disputándole esa tercera posición a Juan Crespo, el cual se está defendiendo bastante bien. Y por detrás también pegadísimo eh, ese piloto amarillo... Eh, ese piloto amarillo... ¿Detrás yo creo de que quién? Detrás de Antonio Merino, ese piloto amarillo, yo creo que es un doblado, ¿eh? a ver... Sí, no, porque está Roberto. O sea, hay, hay uno ahí en medio. Ah, pues es carlos esté, ¿no? barro es carlos barro de o no sé por qué está ahí bueno sí de por, la, por un... la puerta de box claro la, sí, la, la sí, ha perdido sí, una sí, vuelta sí. en box y bueno pero están se haciendo luz? Que está doblado, <risa> claro está roberto por detrás o quién es Claro. es que este, este es un detalle de estos difíciles de gestionar en los reglamentos, pues porque en realidad eh, en este momento es un piloto doblado, siempre y cuando los otros... que lo Sí, claro, que si, lo, si lo hace bien se puede doblar, no hay ningún problema. O sea, mientras no perjudique claro, a, claro, claro. a los otros se puede doblar. De hecho, yo creo que alguna vez lo he hecho y, y bueno, ya está pero claro, no, no, y en no estos no 20 en minutos. una batalla ahí por la posición tampoco Sí, recordar que los pilotos doblados hay que tratarlos como eh, en, en una carrera multiclase se trata a los pilotos de otra categoría. O sea, hay que respetarlo al máximo, vayas tú más rápido o vaya, vayas tú más lento. ¿no? Y nada, y tratarlos como si fueran de otra categoría y adelantarlos cuando se pueda y como si fueran multiclase, vamos no tiene siempre siempre derecho de quitarse del medio ni cosas tenemos de ahí esa. Antonio Merino atacando a Juan Crespo en, en, en la recta de meta y Roberto Gil ahí defendiendo sí, gracias, esa quinta bien. posición y a la vez atacando la cuarta posición de Antonio Merino Roberto Gil está teniendo una sí, carrera bien. muy divertida yo creo que ahora Roberto Gil tiene uno de esos tics en el, en el párpado, esos tics que no puedes controlar. Roberto Gil está, está seguro, seguramente sudando a mares y, uh, y bueno y bueno, tenía problemas con la muñeca, no había comentado. Sigue arrastrando problemas desde el lunes de la handbag. Esos GT2 la, oh, cuidado con ese piloto que sale por boxes. Bueno que decíamos que Roberto Gil tenía problemas con la muñeca, esperamos que se recupere lo antes posible y, y vuelva a estar en forma. Aún así haciendo un carrero en esa quinta posición. No, de momento es un carrerón, eh. O sea, la verdad es que estar ahí quinto, está muy muy, muy bien. Bueno, pues vemos como Carlos efectivamente con esa skin amarilla y negra ha adelantado a estos pilotos, está tirando para adelante, nada, se ha desdoblado. Wow, cuidado con el Gossani. David Valiente. No, eh, Perdón, David Valiente no, eh. Machi, Emma, sí. Emanuel Machi, sí. Seguido por Jakimchu. A ver cómo es, Jakimchu, nunca me sabemos que este momento. Sí, Jakimchu. No sé, seguramente lo, lo diremos Marserge y Jakimchu, creo que es. Bueno, lo traducimos al español. ¡Opa! Cuidado ahí delante. Hey, Antonio Merino ha, ha conseguido disputarle, arrebatarle esa tercera plaza a Juan Crespo, que todavía quedan 15 minutos y veremos a ver cómo van gestionando los pilotos las gomas, porque ya hemos visto a algún piloto pasar por línea de boxes. Eh, vuelvo a decir sí, para que, mí que, Juan que levantar para poder Sí, pues sí, yo creo que, ha, que ha ha vuelvo bien. a decir que lo correcto si en una carrera de 40 minutos Vaya a pasar por bosses, lo correcto es hacer en el, en el ecuador de la carrera, ¿vale? Eh, en los 20 minutos, dando 20 minutos para la finalización de la carrera, sería lo correcto. Ahora, a partir de ahora, el piloto que pare va a perder muchísimo tiempo con respecto a los que hayan parado. Muchísimo, porque no han tenido una buena gestión de, de esos dos steams de gomas, y, y al final, os lo digo por experiencia, que se pierde muchísimo tiempo se puede retrasar se puede adelantar un poco cinco minutos quizá pero, sí, sí, a partir pero además de además ahora que tiempo, quien pase por vos se va a perder queda menos tiempo. tiempo para remontar lo que hayas perdido sí claro pues sí y vamos a ver porque es que si con poca ruedas si llegan muy apurados a final de carrera y con poca rueda haces un error de eso de de esos de ensuciar las ruedas uh, realmente puedes perder 25 30 segundos en total de rehacerte tranquilamente y pueden haber movimientos en este en estos 15 minutos finales porque el coche seguro que empieza a estar ya delicadito delicadito con bastante subviraje me ha dado a mí la sensación sobre todo en la curva de entrada meta eh, costaba hacer que el morro entrara en curva y cada vez seguro que eso es más más hacia afuera más hacia fuera y ahí vemos un error justamente lo que comentábamos coche azul no sé quién, quién ha sido eh, quién es puede ser es que no lo veo en el, en el marcador no lo veo que o sea, es una skin como la suya pero no veo en el marcador que caigan posiciones ni Mukonic ni Sanin que puede ser Esteban Maurel no sé, no sé Esteban Maurel sí efectivamente. Sí. Ah, ah. Pues nada el piloto Esteban Maurel nuestro compañero en cabina en muchas carreras yo está sufriendo ya de gomas. Uh, estará preguntándose por qué coño no se ha parado en boxe y ha pues, cambiado de neumático. Eh, todavía le quedan 13 minutos que si son problemas. Bueno, eh, vemos también la luna delantera, la tiene bastante quebrada el cristal, o sea que ha tenido algún, algún problemita. Si se va. se ha ido recto y está teniendo problemas. Bueno, nos vamos con Roberto Gil, que le está disputando esa de cuarta posición a, a un Juan Crespo que coge el interior, eh, mantiene en posición. Presionado muy de cerca eh, por sanín el piloto ruso que tenía un ritmo fuerte, quiere recuperar su ciudad Cuidado sitio. que intenta imitar la maniobra de Pavel Mukonik por el exterior en esa curva Roberto Gil, pero no consigue, casi pierde la posición con respecto a Egor Sanin. <risa> Y sigue, bueno, mira, sigue muy pegado de estar los tres pilotos. Una barbaridad. Este trío liderado ahora mismo por Juan Crespo, Roberto Gil, pegadísimo al a ah, piloto sí. de Platipos RT. Que está, que está con y el Yo piloto ruso ahí bien. en sexto lugar, acechando acechando ese Yo posible error, ese, esa está batalla. Está, sí. Esta batalla que ha tenido ahí con Moponin detrás de tanto, la por de las ¿eh? Ha ido Cuidado, que Roberto hip se lanza por el exterior. Casi se pasa de frenada. Yo creo que le va a pasar a Egor. Bueno, uno, Se va a que levantar. Ahí le ha ganado. No quería dejar Muy bien, Egor. Se su, hoja, bien. su hoja de incidencia sin rellenar, Roberto. Sí, por <risa> pues quería, siempre nos deleita con algún fast track, algún besito al muro al trompo y no iba a ser menos en esta carrera eh, bueno ego que se ha pegado rapidísimamente a juan crespo de, después de, de ese pequeño problema que ha tenido roberto gil y ya le está disputando esa cuarta plaza sí, pero te claro, Crespo bueno, eh... que ir a adelantarle al exterior porque es uh, que no, no, no, no se hacen con él Sí. Bueno, eh, estoy viendo la decisión de los Stewards. Eh, tomar Marchena. Un stop and go. Por adelantar en línea amarilla. Digo, en eh, sí, en amarilla. Bandera amarilla. Bueno, Egor Sanin que intenta el exterior en esta curva. Cuidado que si lo consigue va a ser brutal. que Qué adelantamiento más bonito. Y. Y con mucho mérito por, por hacérselo también a Juan Crespo. Juan Crespo que está siendo bastante cauto bastante regular en eh, toda la carrera eh, no se mueve de esas posiciones eh, está optando al podio y, y puede terminar en muy buena con, con muchos puntos para el equipo platypus yo creo que lo está pasando mal con las Oye, gomas eh, sí. mm. y se va a juan eh, roberto sí, pues, gil se bien. ha ido no, ¿quién ha sido? Sí, Roberto Gil. Sí, sí. Bueno, no, lástima porque estaba aguantando. No, no se ha visto nada, ¿no? Un pequeño no, no, ha sido toque ha sido lateral de... y no Des... se ha dicho que no sé. ha, ha sido pérdida de control normal. de control al traccionar, yo creo. Sí, sí, lo ha perdido y ha dado el golpecito y lo ha acabado de trompear, pero bueno. Oh, lástima porque con una P7 continuaba siendo muy buen resultado no. y. P11 tampoco es nada más resultado. La bueno, en P18 no sé si habrá pasado por línea de bose o sí, yo creo que ha pasado por línea de bose. Se está quitando a Josep Bullosa, lo está adelantando y yo creo que lleva con gomas nueva Va bastante fuerte. Bueno, un Roberto Gil que lo hemos visto en cámara. Cada vez que ha salido en cámara ha sido para trompear o tener algunos track, como bien suele hacer. Y de momento, Roberto Gil se mantiene en P11. También pillará buenos puntos y se mantiene en esas posiciones los nueve minutos de carrera que quedan. Tomás Marchena haciendo ese stop and go que tenía eh, de penalti. Eh, por detrás también estoy viendo un piloto de Fan Racer Steam, creo. Oh, cuidado con, ese, con esa salida de bosses. Uno, Miguel, que se lleva un red through. Por sobrepasar el límite en, en, en el pit habrá entrado demasiado fuerte y eso sí que lo tiene que gestionar el piloto de calcular más o menos la velocidad de entrada si aunque tengamos el botón del auto de la autovelocidad si entramos a 140 pues eso cuenta como, como falta oh, hay aquí una tremenda batalla eh, uh. con la p8 sí, sí, sí. esta mi P casado con Sergi Quinchu Piloto italiano contra el piloto ucraniano. Armiento pegadísimo también. Y bueno, eh, oh, a ver, a ver, Buconi. Eh, cuidado que Merlino, Merlino, Merlino. Ya ha salido, se ha salido. Ha tenido. Merlino, intercambio de posición con respecto a Pavel Mukonin. Eso te iba a decir que Pavel Mukonin estaba a 7-6 segundos ya de Luciano Merlino y le estaba recortando distancia. Un Pavel Mukonin que tiempo de vuelta es brutal el que tiene, pero le, le estaba penalizando esa regularidad que ha conseguido a, a mitad de la carrera. ¿no? Pero ha conseguido ¿eh? ir recortando tiempo, y, y quizá por eso pues ha venido el error de Merlino por, por ponerse nervioso o lo que sea. A saber, y, bueno, y ahí lo tenemos: cambio de posiciones. Sí, ahí Juan Crespo también quita posición eh, eh, al lado de su compañero David Valiente. Y tenemos Palmo con, liderando ya esta carrera, a falta de siete minutos: Luciano Merlino, el piloto italiano, y el piloto español, Antonio Merino. Eh, eh, igual que lucharon melino pero traducido en español. <risa> y Roberto Gil, que sí que parece que al final ha querido deleitar al público con, con algún trompito de más, y al final, de momento, está en la posición 22 Sí, bueno, Roberto que Gil, no que ya cuando se se calienta y se lía a hacer de drifting, ya no puede parar. Y sabemos de lo que es capaz. Y, y ahí lo tenemos. Puede tener algún problema porque 22%. Bueno, BP Casadio con el coche súper reventado. Eh, no lleva ni el campo delantero ni la aerodinámica delantera, de absolutamente nada. Continúa el grupito este liderado por eh, Juan Crespo. Liderado por los dos pilotos de Platipus RT, ahí los tenemos en P5 y P6. Y por detrás traen a. Ah, bueno, por detrás, ¿no? Por detrás, yo creo que. Eh, vale, son pilotos doblados, se han quitado unos pilotos doblados. Vamos con Frank Bullón. Van a desdoblarse. Uy, uy, uy, uy. Vale, vale, vale, vale que están estos pilotos también pelea vale están en batalla también fran bullón sí, con oh, tomás marchina están pegadísimos lo quecito, son los, dos, los dos pilotos naranjas y aquí en naranja y son con los que se han desdoblado <coughs> no los que han doblado crespo y valiente pero claro yo creo que están rodando más rápido fran bullón y pues ser, puede ser que tenga neumáticos más frescos y ahora mismo caso que no se daban muchas carreras claro es el circuito tan corto pues propicia este tipo de cosas que un piloto que es más lento que tú pero ha parado a cambiar y va desdoblado pero tiene un ritmo pues eso un segundo a esta altura o más mejor que tú y se convierte en un problema para el piloto gestionar eso los lados aquí van a jugar un papel bastante importante. Eh, y yeah, así de doblarse y de, y de aguantar ahí el eh, las luchas, ¿no? Porque ahora mismo tenemos a Juan a Juan Creso, que está que está después de valiente. Así que al final y se ha convertido Entonces, en, en está, un grupo de cuatro, lo que claro, son dos parejas. Un grupo de cuatro, pero son dos listas distintas. Entonces, no sé. claro, ambos tienen que respetar. Es bonito también, El poder. Sí, sí, sí. El poder de doblarse. Ahí a David Valiente, eh, David Valiente es no, no se sé, teníamos ahí sí, sí, un piloto que se había abandonado. No sé. Ah, no sé si es Crespo que está recuperando plazas. No sé exactamente qué, qué es eh, Juan Crespo está en P5, mantiene ahí la posición. Eh, yo estoy ahora mismo con Egor Sani que está alcanzando a Antonio Merino, que está en P3, va a estar muy disputada esa, esa última plaza Uy, que le da este acceso nombre. al podio a los pilotos. Quedan cuatro vueltas, ¿eh? cinco máximo para que esto termine. Vueltas rapidísimas. Y a ver qué, qué pasa si todo el mundo aguanta bien la presión. Cuidado, ahí vemos un coche eh, ruso trompear. No sé quién ha sido. Eh, si un coche Manuel. azul, a lo mejor que sea Esteban, Esteban, Esteban Mauro. No sé. Sí, sí, eso es lo más Bueno, Chesley que... Tenemos ahí en P11 eh, con esa skin naranja. Ha tenido un problema porque tiene bastantes daños aerodinámicos. Y nos vamos con Antonio Armiento. Apenas ha aparecido en cámara, pero ahora mismo está disputándole esa P6 a David Valiente. Se pone en paralelo en esa última curva. Le gana la posición. Sí. Y claramente, claramente. la así. Bueno, pues ahora tenemos aquí a dos pilotos bastante guerrilleros, bastante. Eh, bueno, no ha habido mucha batalla porque Antonio Armiento creo que le ha ganado la posición a, a Juan Crespo. Juan Crespo, P6. Bien, bien. Bueno, pues Antonio Alviento yo creo que habrá pasado por línea de boxes o ha conservado muy bien los neumáticos, no sé, pero qué estrategia habrá hecho. Una P5 que ha En la posición que está, en la posición que está por boxes no creo que haya pasado. No, yo creo que o eso, o ha, o ha tenido un ritmo enorme, o ha conservado muy bien los neumáticos. Para llegar ahí. A sí, es verdad que lo que, la que la estábamos corta... diciendo que no salió mucho en cámara, o sea, no ha tenido mucha batalla se ha sabido mantener y ahora está remontando posiciones un anteriormente del equipo de balas que está haciendo un carrero ¿eh? ha remontado ahí y brutal pues sí sí quizá también haya podido ser un poco la estrategia ¿eh? ir ir no muy muy rápido al principio sí. rodar un segundito menos que tus rivales, pero constancia, constancia, constancia. Y al final es que prácticamente eh, todos los pilotos en algún momento han hecho algún error. ¿eh? Sí, además no, yo Creo, creo que, que no se salva a nadie. Ha habido muchas batallas, que han ha habido pilotos que han ido bastante a saco. Y quizá le esté penalizando ese desgaste excesivo de, de gomas. Eh, quizá sí, pilotos como anteriormente han, han tenido un poco la, más la cabeza fría, han sabido... Eh, no entrar al trapo en ninguna batalla para no desgastar y abusar de gomas y, y en este último tramo de carrera han remontado tantas posiciones y hay que decir que para haber sido la carrera en Brands y la cantidad de tráfico que no es lo mismo según qué circuito que correr con esta presión que vemos en pantalla cinco coches eh, juntos eh, la verdad es que yo he visto una carrera muy limpia o sea, hemos visto algún error pero pero la carrera en sí para la, para la barbaridad de tráfico que ha habido, creo que, que muy bien. La mayoría de incidentes han sido trompeos propios y salidas de pista propias. Sí, eso y básicamente es, mérito de, es basic, básicamente en mérito de todos los pilotos. La participación que estamos teniendo es bastante buena, pero lo que siempre pedimos es eh, máxima prudencia y limpieza en, en pista. Y bueno, y en carreras como esta, la verdad es que le, ponen, le hemos puesto un reto a los pilotos bastante con bastante dificultad y han sabido responder de la mejor manera teniendo los mínimos incidentes posibles no se ha visto nada raro en la retransmisión sí que es verdad que algunos tragos algún incidente siempre hay siempre siempre puede haber pero han acabado 20 pilotos de 29 o sea, no. muy bien sí, muy bien para esas circunstancias yo la última carrera la, la última ronda la verdad es que no lo dije, creo que eh, no me mola que llegue en la mitad de la parrilla porque llegaron 15 pilotos de 30, pero en esta ronda se lo han currado todos, desde el primero hasta el último. Y eh, Isma, eh, eh, eh, a ver quién es el último. Ismael Esteban, bueno, aquí creo que sí que ha, nervios, ha eh, nervios 20, de, de última de última vuelta que estamos viendo. Ya han sí, ya, los, ya los pilotos. Ahí tenemos ya. Pavel Mukkonin que ha, ha ganado esta carrera. Carrero Merlino. A él. Bueno, Luciano Merlino que ha terminado muy cerca de Pavel Mukkonin, ¿no? A un segundo coma dos. Pues. Luciano algún Merlino. Algún error. Sí, yo creo que, otro hecho error oh, sí. que ha hecho un carrero. Luciano Merlino había hecho un carrero pasando por línea de voces. Fijaros, en P2 ha pasado por línea de voces. No, Sanín tercero, no, ¿eh? A lo no, final. Tuvo, tuvo un off track. Vale, tuvo un. Vale. Egor Sani también Carrerón, eh, Antonio Merino, Juan Crespo en P5 eh, David Valiente, Antonio Armiento, Pepe Casadio, Carlos Barros, Yaquinchu Y bueno, ese es el top ten con la vuelta rápida de Luciano Berlino. Bueno, pues que ha parecido, la verdad es que 40 minutos que no te deja respiro, ¿eh? Muy intensos, la verdad, es que ha sido un, un constante de ver. Eh... De, demasiados coches no la verdad costaba incluso seguir la carrera porque porque veías coches por todas partes no sabías exactamente dónde estaba la gente ubicada muy muy y no entretenida no sé ni, ni, ni en qué vuelta no sabías ni en qué vuelta estaba cada coche exacto sí, exacto luego está muy divertida hemos muy visto chido. esta estas Cosa curiosa en carrera que es difícil de ver, lo de ver, pues pilotos que tienen un ritmo más bajo pero que han parado a cambiar ruedas. Que luego, a final de carrera, pues en un circuito tan corto, les aguantan el ritmo perfectamente a, a los que van líderes. Y se, se han sucedido ahí pues, unas situaciones, pues cuanto menos curiosas, no. Pero bueno, ahí está este mundo. Bueno, para estas cosas. Vamos a pasarnos por el Discord, que en el canal de voz nos comenten estoy viendo que está diurca esteban maurel eh, jesús huerta también eh, vamos para allá y que nos comenten vamos, a ver cómo lo han visto. vamos vamos hey, chicos qué tal cómo ha ido diurca carrerón no esteban bueno si sí, carrerón me han tirado a tomar por culo <risa> no sé qué no sé cuántos bueno al final me he quedado como he salido así que ni tan mal Ah, pues te estaba ahí sí. remontando en posiciones y que hemos, te hemos visto luego ya exposición posiciones más retrasadas verdad y pero Oiga, bueno no de fuera, la verdad que es que era raro verte ahí. sí para ser brand Hans eh, y los 30 pilotos 32 pilotos que habéis salido en parrilla menudo eh, carrerón tío ¡Wow! eso audio pues, uno parar uno parar se ha visto desde cabina, la verdad. Sí, algunos track y tal. Y bueno, hay algún incidente que los incidentes que haya, ya sabéis, de eh, reclamar eh, reportarlos para poner orden desde la organización y, y nada, y mejorar para la siguiente. Sí, ¿Y sí. tú qué tal, Esteban? Bueno, pues sufriendo un poquito, ahí aguantando el tipo. Eh, al principio de carrera he tenido. He tenido un accidente, he encontrado un coche cruzado en medio de la recta de meta, entonces he entrado a boxes a reparar, eh, aparte del setup que, te, que he hecho así en media horita tampoco me ha salido muy bien la cosa, me desgastaba mucho neumáticos y al final pues eh, eh, he entrado a boxes para no poner en riesgo a nadie, he cambiado los neumáticos para, para ir un poco más sobre seguro y al final pues nada, al final lo que era acabar la carrera que era lo más importante para mí y, y bien muy ajustado no los neumáticos al final has tenido que pasar por, por bolsas tú qué tal Antonio? la antonio ah, pues yo yo yo muy bien pero al final he tenido que dejar pasar al he perdido el tercero porque lo tengo que dejar pasar y os si entro en lucha no llego pincho me quedaba un 6% de rueda cuando me iba bajando bajando bajando y ya je, no me quedaba con toda la tracción para poner ya había echado todo el peso de la frenada adelante Sí, ya no creo, me quedaba nada. Yo creo que ha tenido y ahí estaba... a Antonio Armiento o ha superado tanto a Juan como, como a ti con, con muy, muy buen ritmo que llevabais, pero se ve que él ha tenido mejor ha sabido conservar mejor esas gomas, ¿no? A final de carrera no, no, no, ha sido Antonio Armiento, se ha quedado de los míos. Ha, sido, ah, vale, vale. ha sido uno de, del equipo de, de, Malib, de Ah, Malib, Egor, Egor, sí, sí el, Egor, el piloto ruso, sí. Sí, pero al final también, porque cuando me ha cazado, también ha bajado el ritmo y estábamos los dos ahí en un segundo, dos segundos, un segundo, dos segundos, porque es que no llegábamos, ¿eh? Si apretábamos en las diez últimas vueltas a, a muerte, sí, pinchábamos. Sí, yo, sí. Lo, yo lo veía, yo lo veía, yo, lo veía, yo, lo veía, yo lo pincho, pincho. Y mira que yo soy muy conservador, ¿eh? Sí, este soy campeonato muy, muy estaba muy ajustado, el tema de castes de, de neumático y los pilotos lo acusaréis más en, en, en algunos circuitos que en otros. O sea que, sí, en estos pequeños. A la rueda. Claro, claro, a, a, refriar, a enfriarse refriarse. no le da tiempo. Ah. Y, y, vas a, y vas acelerando, bajando, acelerando, bajando. Yo lo que he hecho ha sido eh, bajar bastante, bastante, bastante. Lo que es para que el coche, cuando levantas el pedal del acelerador, no, sí. eh, no se frene, sino que siga bastante. Sí. Así de esa manera la, la, la rueda parece lanzado, que. Sí. sí, sí, le da un poco más lanzado, pero. Wow. Hostia, la un carrerón, eh. Y tú, ¿qué tal, David? Eh, ahí Buena actuación del equipo Platypus, ¿eh? Sí, bien. Eh, Juan ha ido todo el rato ahí delante y yo, bueno, he tenido un trompo a media carrera. Y, y al final, y al ido, final ha, ha bueno. pasado lo, ah, bueno, lo que le estaba comentando a Antonio Merino, de, de que Antonio Armiento ha ido… Yo creo que ha tenido mejor Ay, yo, gestión yo, yo, con de neumáticos, ¿no? Porque… ¿Por no, pero no sé si al, al final ha acabado con cero, pero nosotros hemos dicho eh, mejor eh, guardamos aquí y sí, si mira, y si Antonio Armiento eh, se, se va, pues sí, sí, cogemos sí. la posición. Si no, sí, es, habéis es, sido es, prudentes, de todas formas habéis íbamos... tenido muy buena posición, quinta sí, y, y P5 y, y P6, sexta. sí. Pues que íbamos muy justos, o sea, yo la, la última vuelta la he hecho con cero y muy. muy dejando mucho espacio con. con.. Con Juan, porque era un peligro. Bueno, y tenemos también aquí a, a Roberto Gil, que ha salido bastante en cámara. Cada vez que salía era para trompear o, o, o irse contra el muro. ¿Qué tal Roberto? Aquí no he trompeado hasta el minuto 8 eh, No he trompeado, no he cometido ningún error y me hago muy jodido porque estaba corriendo muy bien. Tenía gomas, tenía ritmo y, y estoy muy jodido, lo siento, no hablo más. Y la, y la muñeca. Pues me vuelo, pero mira, todavía ya te digo, estaba haciendo una buena carrera, tenía buen ritmo, no he cometido ningún ni error hasta, o sea, hasta que faltaban ocho minutos y, y tenía ritmo, pero me he ido fuera de la carrera. Y, no, y me he disgustado, la verdad, me he disgustado. Bueno, salía, has hecho muy buena carrera, Roberto, y salía muy caro ensuciar las ruedas aquí, lo hemos comentado sí. en cabina. Sí, es que no he sucio las ruedas, es que sí. el problema es que no he sucio las ruedas. El problema es que yo tengo respeto por los demás y cuando a mí me achuchan y veo que no puedo, pues yo, pues eso, dejo. De hecho, en la carrera me han adelantado dos o tres. Luego, de hecho, está contra que me ha adelantado. Luego ha tenido un tropillo y lo adelanto sí. yo. ¿Sabes? Pero bueno, pues nada, luego el respeto reporta. que yo muestro, otros no lo muestran y no, y no me gusta. Hay pilotos que no respetan porque a mí en las dos últimas vueltas, dos doblados me han achuchado y me han puesto con 45 incidentes y iba con 20 sí, lo ya, que, ¿no? que Incluso es eso, los, los de... doblados por ejemplo, intentando desdoblarse, me parece muy bien que la gente tenga ritmo, porque ha cometido un error, pero si estás doblado, no puedes desdoblarte a, a, a base de, de, de estropearle las carreras a los demás. Esa es otra, ¿sabes? Pero bueno, bueno, no quiero comentar dos, nada porque te digo, no, sí, te digo, la única carrera que no he cometido ningún error, no me salió salido en ningún sitio, tenía ritmo, tenía algo más y he acabado abandonando, porque he abandonado, o sea es que me he ido. O sea, no es que, es que me he ido porque es que estaba, estaba asqueado. No, no vale la pena, por eso no vale la pena. Bueno, lo suyo es reportarlo y se ponga a orden en localizar esos pilotos infractores. Y lo mismo le digo a David Valiente también. Y, y nada, y al final se trata de disfrutarlo, Roberto, y no, no te rayes. No, eh, por eso me he ido, porque para está, eso me no voy. Claro, no con la carrera y Y ya está ahí, uh -huh. se pone por, por parte Pero de la El problema es que no puede reportar, no puede reportar porque ahora de la mano. No tengo razón, que es lo que más me, me sobra, me, me fastidia. O sea, yo tengo que levantar el pie para los que me achuchan, para que no me peguen. Y resulta que luego me pegan a mí y, y, y eso sí que vale. ¿no? O sea, o jugamos cosas lo mismo, ¿no? O sea, hay que respetarse a todos. Y cuando ves a un tío que te saca tres segundos, que te pilla en media vuelta, y luego se comete un error y vuelves a estar encima, y no le deja pasar, y haces esta a la derecha e izquierda, todo bajo la legalidad, no está bien. O sea, no está bien, por mucho que queramos. Legalmente está bien, pero moralmente no. Pero da igual, ya, ya te digo, no quiero hablar porque me caliento y no vale la pena. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Eh, saludar a todos los que nos hayan estado viendo, tanto por Twitch como por YouTube. Y agradecer a mis compañeros en pista, eh, Modes Games, eh, Ignacio Negro, que han estado por aquí retransmitiendo la carrera. Y nada, lo de siempre, agradecer también a toda la participación estamos teniendo los campeonatos de RRS. Eh, algo que comentar, Modes Ignacio. Pues nada, con una carrera buenas, buenas. muy intensa buenas, buenas. y muy divertida y que espero que todo el mundo se lo haya pasado tan bien como nosotros y, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego.